Un hogar sin cicatrices no es hogar. La vida es un color y no toca pintar. Yeah. Un hogar sin cicatrices no es hogar. La vida es un color y no toca pintar. Pero los colores se extinguen Así que casi no distingue Entre lo real y lo falso La vida se vive o se entiende Los líderes nunca se rinden La flama donde sea se prende De las chispa más linda y bonita Un gran incendio se enciende Justo al nacer un bebé Están naciendo otros 10.000 mil Real es lo que no se ve El mundo está en modo fingir Aún así yo lucho porque lo real trascienda Porque los yo que no sabes a la prensa se sorprenda, solo con la prenda y abriera los ojos, ahora quiten solo la venda Pinta todo, conviértelo en oro. Error, escribe, perdón, lo borra. Pinta todo, conviértelo en oro. Con un color, de basta Pinta todo, conviértelo en oro. Error, escribe, perdón, lo borra. Pinta todo, conviértelo ah. Justo al morir un hombre Están muriendo otros 10.000 Real es lo que no se ve El mundo está en modo fingir Aún así yo lucho porque lo real trascienda Porque los llamitos que no sabes se la prenda no, no se sorprenda, solo con la prenda. Y abrieron los ojos, ahora quítense las vendas. Y abrieron los ojos, ahora quítense las vendas. Y abrieron los ojos, ahora quítense las vendas. y sin cicatrices no nuevos lugares. No la vida es un color.